¿Es esta parte de aquí? ¿La que corresponde? El hilo no lo mencionó Tengo mi pala, las tijeras no ¿Y esto? Hostia, toca la pala, a ver No Dem What? ¿Será esto el último puzzle, no? Hostia, un perro Bro, ¿qué dice man? Escúchame, a mí no, no, eh A mí no me te toco y tal Con el pijama ese que me lleva. Mamá huevardo, eh ¡Dime! Ah, o sea, me, me pide que excave. Vale, y no puedo excavar Hola Con esta pala no, entonces ¿Qué coño? Bueno, vamos para adentro, gente, ¡Esparto a toda la casa, anciana Seguramente es un anciano, eh Hola, buen día ¿Quién es? ¿Y eso uno un OT? ¿Eh? ¿Qué coño es esto, gente? Ah, no, es un caso blon que flipas, ¿no? Vamos a ir todo el salón, ¿no? Tenemos solo un payo ahí O sea, literalmente te lo tenemos fácil, ¿no? El puzzle, en cierto modo, claro A ver, hostia Aquí hay que depositar algo para que el cuadro se active Vale, eso hay que tenerlo en cuenta, hostia, me he equivocado Esperemos que se bugue El, el, el malvado, ¿eh? El percusor le voy a dar la máxima. La máxima de, de, de, del puto reloj, eh. Nada, nada, nada. ¿Y eso? Hermano, no me joda que la cabeza de dar ahora. De locos, ¿no? Qué paranoia, bro. Toma, me meto por el cuarto baño. ¿Sabe relajante. Un pato. Nada. Nada. ¿Qué coño? ¿El barquito? Vale. Pero, ah, vale. Canetio, es abenzari. Hoy está sembrado, eh. No es easy wins Yo la verdad es que vaya eh, Es que hoy nada más empezar Bueno, me, me, me emociono directamente Me puto emociono Literal, ¿quién es esta persona, tío? ¿Hasta dónde llega tu ratio, güey? Es un tonto que... ¿Eso dónde es? El cuadro, literal, a ver sí sí sí Tiene que ser eso por narices Voy a intentar ponerlo antes de que me vea Literal, por narices tiene que ir aquí Sí, del tirón eh, Vale, 8, 86, 91 8691 Vale, ¿eso tiene que ir dónde? ¿Ah? Vale, tenemos tres puzzles de momento en la casa. Loli, ¿esto? Esto es de, de ruin, ¿no? Uh, Nani. Vale, entiendo que aquí. Voy a ir con la palanca, ¿vale? De todos modos. Aquí debe haber algo. Esto parece como un puto eh, mástil, ¿no? Parece como un mástil, sinceramente, no es coña. Donde se coloca el mástil, ¿no? O sea, perdón, el timón, ¿qué coño digo? El timón. Dios, qué paranoia, ¿no? No vea, Vale, ya tenemos al timón No me jodas Ah, vale, también tiene un puzzle Ok Sí, tiene un puzzle Dios ¿Todo eso tengo que robar en la casa? Guau, wow, pues vamos a empezar <risa> Ladrón de guantes fino Mamma mía El payo, ¿eh? Coño ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Cabrón, ¿y tú rico hoy? ¿A qué te he hecho? Guarro Navidad, na navidad, dulce navidad. Espumita, eh. Ajá. ¿A qué te bugueo, cabrón? <risas> Ay, ¿por qué no era? Eh, voy a tener que apagar el gas, eh. No obstante, creo. <risas> ah, el cuadro. La cama dijo. Dijo Fancero tú que había. Eh. LOL. Hostia. Pues sí. En la cama había esto, sí. Paranoia. Vale, pues ya sabemos dónde está el primer objeto. ¿Os imagináis que tengo que irlo, de, irlo depositando uno en uno? A ver, esto estaba aquí, ¿eh? ¡Vay la patatilla, eh! En la cama, en la cama del hombre, ¿eh? vale mía, la que hemos liado. Y esto, tío, ¿qué será? Es muy raro. Muy raro, eh. La patata. Patata dancing. Eh. Where is the other? Ah, o sea, este también. No. O está sea, simplemente conectado hasta arriba siempre. ¿Dónde estaba el puzzle? O sea, del mástil. Aquí. No, tío, o sea, hola. En el ropero, ¿no? Ah, aquí, aquí. Estoy empanado. A ver dónde cabe. Aquí, ¿no? Vale. Tenemos el primero, ¿eh? ¡Sacrificio! ¡No! ¡No! ¡Ah! Son los trofeos, coño. Y el cetro. Vale, están aquí. Vale, vale, vale, vale, ya. Vale, vale. Lo pillé, lo pillé, lo pillé, chato, lo pillé. Así que lo jugué ese día y después me hice las misiones, Zana Flow Literal, me la hice. va eh, bueno, me hice el modo historia, simplemente. Pero me lo hice fuera de directo, eh. También de decirlo. Hay juegos que escalan y juegos que no calan Es ¿eh? super Sadness ¿Qué es esto, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lumine Muchísimas gracias de nuevo por ese mega follow Pero por lo menos me quedo con lo bonito Que llegaste tú, Zanaflow O sea, ya me jodería Me di con un canto los dientes Ya sabéis que, vaya eh, Por los juegos así Que al fin y al cabo no son tier Siempre, pues Es más Sadness todo Pero always, tío ¿Y esto? qué mierda es esta Tenemos una resistencia ¿Qué hay ahí, tío? Hola, grande y Qué mono, tío Me queda la leche ¡Qué paranoia! ¿Qué pensáis que debo hacerle, eh? ¿Sabes, eh? Me voy a quedar aquí por si me veo ¡Lio puta! No me deja, no me deja A ver. Parece que se está apagando, ¿no? ¡Parece! Vale, ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Grande sabe vez, campeón, gracias Me cago en la leche, ole Es que era eso, no me dejaba Toma, señor perrete, para que coma, compadre ¿Y la pala? Uf, menos mal que la tengo, eh Hola, aquí, aquí Aquí, aquí. Ole. Fan de los perretes, me encanta. Ahora sí que puedo piquearlo, ¿no? Vale, el tirón. ¡Oh! ¡El cetro! ¡Mamá huevo! ¡Ah sube el perro! ¡Vamos, let's go! y A ver qué. Ah, me está ayudando el perrete. Hostia. Vale, vale, vale, vale, vale. Qué raro, ¿no? ¿Dónde se ha puesto? ¡Gracias, perrete! ¡Ja! <risa> <risa> ¡Qué guay, tío! Hasta luego, bro, que te, que te aproveche el filetón, ¿no? El filetancio. Let's go. La copiña ¿A dónde va? Ah, era para eso solo, ¿no? Vámonos al cuarto de los trofeos del tirón Fast and Furious Vale, ahora el siguiente misterio sería para qué la electricidad, ¿no? Hostia, en el cuarto año me he equivocado, compadre Eso estaba arriba, ¿no? Vamos a ver si hay suerte y no está el... Eh, hostia, pues sí que estaba aquí, ¿eh? Cuidadín, cuidadín ¿Dónde estaba el ropero? Era en su habitación el ropero, era este, ¿no? Sí Hostia, la madre ¡Guau! ¡Ah! ¡Joder! Parchazo, compares, es que.. Es que, es que. ¡Ah! Mamá ¡Mamáhuaso! A la habitación del man. ¡Ah, aquí! Tócate los huevos, gracias. Ole, Sabezari! ole, era ahí, Era ahí. Lo tengo por lo del Minecraft, lo del Season Pass. Pero te has estado cobrando todo este tiempo, Nacho, entonces. Man y agua. A joderse aguantar, saber, es lo malo, la verdad, es lo malo. Pero se puede recuperar ahora, Draco. Biología teniendo eh, el examen en mis manos, no es difícil. A ver, verde-moco Amarillo, rojo Verde y azul Sí, gracias campeón, y paranoia O sea, claro, yo le veía de izquierda a derecha De izquierda a derecha y no me salía, me he quedado rayado O sea, bueno, me, me, he quedado, me he ¿Dónde está eh? el trofeo? Hostia, puta, cabrón Ah, porque le tengo que dar, ¿no? Entiendo ¿Eh? ¿Sale de aquí dentro? Hola Qué paranoia hasta luego campeón lobo. un mega abrazo y mucho ánimo no te desmotives ni mucho menos y por supuesto haz todo lo posible para poder llegar a probar confiamos en ti Chao, grande sabedad y me cago en la leche super focus y haz todo lo posible para probar confiamos de nuevo eh, como digo y eh, super concentrado a ver en qué habitación hay un disco en esta tampoco detrás de esto no nada ah, la nueva habitación Voy, voy, voy, voy, voy, voy Voy del tirón, Avezari campeón Y no había visto el, el, el, el disco, eh Mierda, me, me, me estoy confundiendo porque es cíclico, coño? Ahora Es que quiero priorizar, poner el, el trofeo Campeón, Avezari y por lo menos mira Vale, estrella Me falta dos Vamos a, vamos a darle, a ver, me no he dejado utilizarlo ¡Ah, ahora se buguea! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Uy! ¿Cathead? ¿Pero qué es? ¡Hostia, la leche! ¿En serio? No veo el mecanismo que tiene aquí el colega, ¿eh? El supapi muyayu ¡Ajá! Pues vale, nos faltaría uno, gente Ahora, Se ha ¿eh? El man Se ha gente, yo no digo nada, ¿eh? Y yo no me jodas que me estás quitando los trofeos No, no No, no, no, no, no No, no me jodas que me estás quitando los trofeos de aquí, bro Vale, este es el de Estrella Ok, pues Nos faltaría solo ese El Domingo, que es el único día libre que tenemos Realmente no descanso nunca, tío Pero nunca Me pegué ayer eh, Gracias campeón de Star, y Me pegué tres Y renderizando eh, Todo lo que tenía De la semana entera Por ejemplo, este juego Y viceversa Para tenerlo solo Para lanzarlo, tío Te lo prometo ¿Me he equivocado de posición? No me jodas, bro Ahora se supone Que puedo partir eso, eh ¡Vamos! Menos mal, campeón de Zari Me cago en la leche, ahora estoy rayado ¿Dónde era eso? Aquí ¿Puedo partirlo? ¿Está mal? ¿Qué? Si caben bien todos Si viene para acá estoy jodido, ¿eh? ¿Qué he de hacer? Y gracias por preguntar también Super Seba y la verdad, ¿eh? ¿cuándo juega Argentina, ¿eh? Argentina, estamos ahí a full Qué raro, tío No me jodas Venga tío Venga hermano Vete para el otro lado, gilipollas El del medio a la izquierda El del medio a la izquierda El del medio, vale, este, vale Ah, vale, vale, vale, gracias, campeón Avezari ¿Ahora? ¿Dentro nada? No, qué paranoia ¿Qué? Rayante esto Vale, a ver Parece que la circunferencia os acaba aquí, ¿no? Ahora Madre mía Súper extraño besar y Buget Al revés Súper extrañillo eso ¿Está aquí? No Uf ¿Lo pusiste igual? Sí, perdón, campeón la verdad que lo he puesto igual Sí, sí, tienes razón Vale Si lo giro me abre la puerta del niño, ¿no? Te dejo de fondo mi traje. Me pongo eh, a estudiar eh, Pinche robador. Que vaya bonito Super va Mucho ánimo Estudiando para italiano Que obviamente seguro Que se te... Bueno, easy no Lo vas a tener easy Y te preparas también Un poco para lo que viene siendo ¿no? Como ya sabes Cuando vayas a Italia, tío ya me jodería. Grande se va que, por supuesto, conseguirás eh, realmente lo que, eh, lo que desea Y estamos contigo y apoyaremos, ¿no? Eh, tanto para lo malo o para lo bueno, ¿no? Lo que suceda en la comunidad, always, ¿eh? Chao, grande. Y muchas gracias también por dejarme de fondo agradece eh, Agradecido siempre, eh, mil, eh, como siempre ya sabéis, ¿no? A diario. Con vosotros y con vosotras por todo lo que hacéis. Eh, tanto por, por mí como por todos nuestros compañeros y compañeras a diario siempre. Mil millones de gracias, gachones y gachonas. Vale, entiendo, ¿no? Que esto es un parchazo y me tengo que ir otra vez al museo. Vámonos a terminar el juego. Cabra allí, está la niña escondida. Seguro que ese man es un maldito acosador, tío. El que tiene secuestrado niños y que lo que dijo Zanaflow y Avezari no es así. En este juego se parte el meta. Rollo, seguramente sea el típico man que ha secuestrado a la peña, ¿eh? Está eh, guapo el Whitcats eh, Gun Machine. Whitcats Gun Machine. O sea, ¿qué? ¿Qué carta es esa? O sea, la de la Black Widow, dice Eso que te tira un, Una carta de cero y la tienes que poner Ah, es de la piba Del pelo blanco, sí, está chulo Está bastante chulo, me llamó la atención También, perdón, no sabía qué era Nacho, pensé ya de tú lo que estaba pensando sea, Pensé ya en Marvel Digo, ¿Qué carta es esa? Vale, pues vamos a por el final Del juego, gente, ¿dónde estaba la concha su madre? ¡Concho, su madre! Me recuerda mucho a la de Nacho Y tengo un montón de ganas de jugar a la de 2, tío Está flipante Pues bueno, gente Ah, o sea, es esto solo Por eso eh, aclaré No, no, perdón, leño no. Ha estado muy guapo O sea, está muy guapo Este sí o sí debe de estar activo Qué paranoia Vale Vamos a pensar bien Venga ya Bueno, ¿y qué hago? La puta cabeza del oso ¿Eh? Esto ya sí que es una paranoia gorda, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Bum! Ya estaría. Eh, científico loco. Vale, del tirón. Vaya lo puta locura, chaval. Viste tú lo tiene encerrada la niña, hermano. Será. ¿Qué, qué basura de loco, eh. Chacho. El pibe ese deberíamos. Eh, loco ¿dier? deberíamos haber pegado un palazo que flipa. Ojo, increíble. Ahora, lo malo, campeón. Estar y que no tengo tijera. <risa> no tengo tijera. A ver cómo lo hago, campeón. No tengo tijera. Eh. Bueno, eh, me lamento por el poto eh, Vamos a abrirla a la niña, ¿no? O oh, no, no, no, no Espera, vamos vamos a darle... Es que no sé dónde habrá unas tijeras Ah, estoy empanado gente aquí ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esta vaina? O sea, aquí me dejé yo las tijeras ayer Hace un día Vas por culo, cabrón Que tienes ahí una niña encerrada, compadre Sabrá Dios que le está haciendo ahí, eso asqueroso. Qué guarro Y deberíamos haberle pegado un palancazo Al hombre del bigote eh, Al hermano... Bueno, al primo de, de Adolfito Deberíamos haberle pegado un puñetazo Que flipa, macho Ah, vale, entiendo que eso no servía ahora para nada No No obstante, ¿por qué cojones le tiene aquí Un esqueleto de diplodocus? Sí, seguro eh, son talla, O sea, eh, es, es raro eso, eh A ver, vale Son tuyas, sí, sí, 100%, eh ¡Hostia, no era el niño! Ah, este es el niño que se percató de que había Encarcelado, entiendo Pensé que era la niña, ahí, tiene, ahí tenemos el, el avión del niño pidiendo ayuda En el primer capítulo del juego El niño Gollum Gente, también me ha salido un juego de Gollum, increíble ¿Qué coño, tío? Maldita sea, tío Seguro que ahora nos pe pegó un palancazo él Hermano, ¿por qué tiene ahí el niño asqueroso? Que tú le tiene miedo? ¿Viste con los guantes, compadre? No vea, ¿no? ¿What? ¡Huye, niño! Ese niño es el único eh, hijo vivo Ah, ¿es su único hijo vivo? ¿En serio? Claro, la mujer y la hija que murieron, ¿no? ¿Pero por qué coño no tiene ahí? Ni que fuese... Bueno, se puede llegar a morir, sí Pero igual que cualquier otra persona Aleatorio, lo que salga ¿te abre? ¿te abre? ¿te abre? ¿te abres? ¿te abres? ¿te abres? Tu puta madre, joder, hostia, la puta madre que le tiro Le tiro la puta tijera abierta al payo de, del bigote y salvo al niño, compadre, es que es que es que dejamos aquí encerrar el cadáver y cuando se fosilice, o sea, se, se fosibilice a su puta madre. Y sí, esa vez de Ari, ese bro. madre mía, la, la que había que liar, tío. Malhumorado Obviamente, eh, joder yo, Pero qué tipo de culto satánico Tiene este hombre, tío, o sea, qué dogma Satánico tiene ¿A quién imploras? A la cabra del Watch Simulator, eh Hijo de puta Quería hacer un sacrificio con su hijo, gente, a mí no me negáis, ¿eh? Ni lo protegiendo ni nada, eh Mejor cerrada eh, y luego la abre A ver, sería, eh Entonces yo, ahora con las tijeras, solo tengo que matarlo ¿No? Y tal, enorme ese magic Ahora, ahora, ahora, ahora Hijo de puta, déjame, déjame Uh, ya está grande. Es, es que antes también ha sido mi fallo campeón, eh. Magic, estuve actualizando el Disper. Puede ser eso. Vale, a ver, pues ya tenemos todo. Hermano. Joder, qué pesado, tío. Un momento, gente, porque tengo que pillar esto. Qué pesado el nota, eh. Chacho, más man, man palagoso, un bocadillo de chicle. Julio, Julio. ¿Ahora qué, compadre? Tengo todos los elementos para quemarte la casa. Desgraciado. ¿Me la hizo de la gran puta? La verdad es que vaya tela, tío A los amantes de los juegos de, de puzzle lo entiendo, yo Pero de verdad, ¿eh? Viste tú el bugueo, compadre Viste tú el bugueo, ¿eh? Le estoy oliendo, lo, le estoy oliendo el, eh, los peos al nota, hermano Y está aquí, ¿viste? Escucha, deja ya que se vayan niños, sopectoso Asqueroso, que te crees? Freddy lo ¿o qué? Te voy a robar aquí, ¿eh? Viste tú Al final sacaste lo de los trofeos Sí No puede ser, está mal, eso está mal hecho Eso está mal hecho, tío Está mal hecho si me permites buguearme, no me jodas así, tío. O sea, estás bugueado, chaval. Estás bugueado, no me jodas. A mí no me cuentes rollo. Rebook completamente, Zanaflow. Está aquí abierto y todo. Es que de verdad, el juego es como el Final Freddy, Que Está muy guay, muy divertido. Un fanmate, o sea, un increíblemente lo fan, tío. Super guay. Pero compadre, el juego tiene más pelazo que llave. Que la leche, compadre. Me cago en la madre que le parió. Bro, bro, bro, bro. Si le digo el cintor, eh. Madre mía, está bien ya, ¿no? Está bien ya, Ahí yo. Yo cogía la llave y le quemaba la cara, compadre. padres nota, pero es que de verdad, ¿eh? Me cago en tus muertos. Déjame ya pasar, cojones. Maldita sea. ¡Corre, niño de mierda! ¡Joder, he venido aquí a salvarte! ¡Deja a tu padre, que es un maldito. <coughs> la palabra que no se puede decir en Twitter. ¡Corre! A ver si te muere, cabrón, con el cuervo. Venga, toma por culo. No llores, que no es tu padre, compadre, que te adoptaron. No, no llores, ¿eh, niño, no llores. Tú eres coco, ¿no? ¿Y la guitarra dónde está, cabrón? Tú me estás un poquito loco, un poquitito loco. En verdad, soy poco serio para los juegos, de... lo siento. Si esto pretende dar pena, no da pena, o ¿sabes? Venga ya, hombre. Venga, ya le voy a dar una, un abrazo cuando te tenía ahí como Mowgli. Hijo de puta, el alcalde. Seguro que es el alcalde, tío. Vaya, y ahora la matanza de Texas. Se van a comer cada parte de mi puto cuerpo, tío, los caníbales del pueblo este. Y el niño que.. Es halo niño es o sea. La, o sea. Logro desbloqueado, reunión. La dicho hablaba, perdón, Saraflo, que estaba nervioso, tío. <ríe> Literal. Hello Neighbor 3. No. ¿Qué pensáis del Efe? ¿Os ha gustado? Lo siento haberme pegado tanto en el final del juego, tío. Joder. el Elobo siempre es la cuerda huida. Es que se lo sabe todo. Es un niño prodigio. te para los juegos de, de, de terror y de puzzle. Que prodigio que es, tío Tiene un don, tío Tiene un puto dom Para hacerse los juegos Al instante Está guay No obstante Madre mía Espero que os haya gustado el 2 La verdad El 1 me dijiste que no No es lo mismo, ¿no? O sea, aquí es mucho más guay Porque te da como libertad, ¿no? De jugar a... Bueno, de ir por donde tú quieras En la historia no En otra cosa sí <ríe> sabes de Ari. Que os ha parecido está guay, la verdad Pero me he puesto nervioso al final Lo siento, la verdad me ha parecido un poco de aquella manera Grande esa de campeón Another game, another victory for everyone On this fucking community Me cago en la leche Pero el 1 me dijiste que estaba un poco de aquella manera ¿no? O sea, que no está nada mal, la verdad Pero como que es diferente, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero, en plan No sé, está guapo porque es full lore igual que el Bendy Por ejemplo, el Bendy, el 2, está bien Pero el 1 es la polla El 1 me encantó, tío, o sea, fuera de coña Me flipó una puta barbaridad Mañana, bueno, mañana tendréis Astra. O sea, en gameplay de YouTube, Astra. Eh, este lo dejaré para pasado mañana, para miércoles. Literalmente. Pues ya os he subido el primero. El uno muy eh, cerrado. Claro, no te deja tanto, ¿sabes? Como muerte por donde tú quieras. Es mejor la historia que el juego, eh, porque está muy buque. Eh. Eso también es decirlo. Esto a Bezari y Zanaflow, sí, tenéis razón. Ma menos uno. Menos uno al juego porque se ha quedado muy buque en muchas ocasiones. Aunque la estética siempre es buena, eh, está eh, solo muy roto. A ver, es eso, o sea, a ver, al ser un juego no AAA, doble A, no, realmente pues ya sabéis, tan a Flobia y y va a pasar esto aunque ayer, el y luego nos dijo que es el, el creador de la parábola de Stanley, de este tipo de juegos, o sea, de la misma compañía. Entonces, no está nada mal, la verdad.